Hola, mi nombre es Juan José Ramírez, soy estudiante del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Universidad Distrital. En este momento me encuentro haciendo una movilidad académica en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Albacete, España. Este video es para hacerles la invitación a todos los estudiantes de la universidad a que participen y aprovechen todas las oportunidades de movilidad que ofrece el CERI. Sí se puede, gracias UDE.